El mal momento de María Fernanda Callejón La actriz se divorció hace más de un año del padre de su hija Y decidió salir a contar una verdad Que estaba enterrada a muchos kilómetros de distancia La acusación contra su ex fue muy fuerte Pero Dioto salió a defenderse ¿Se viene una denuncia por estafa? Acaban de salir María Fernanda Callejón, Enrique Idioto, Se acaban de casar Están todos tirándole. Pétalos de flores, corazones, arroz, recién casados, este 14 de febrero, María Fernanda Callejón y Ricky Dioto más felices que nunca, es increíble. Tu lucha por ser madre se conoció en los medios y fue súper intensa, de hecho el sí. video cuando vos te enterás que vas a ser mamá fue uno de los momentos creo que más emocionantes que yo vi en los últimos años. Bueno, ahí me pasaron el análisis y el récord positivo. Mommy positivo. <risa> Tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja que incluyeron ocho de matrimonio Hemos tomado la difícil decisión de separarnos Las mujeres duelamos antes Entonces esto no es, no fue de un día para el otro No fue una sola cosa Fue un cúmulo de cosas que yo venía Realmente este, pensando Y bueno, que uno siempre trata En lo posible de que sea en buenos términos Y que sea de la mejor manera posible Y bueno, pero a veces eh, Nada, no se puede No se logra ¿Por qué se separaron? Porque no nos aguantábamos más las aguantaban más. Y, pero sí. Pasa. nos aguantábamos más y, y está bueno ser sincero con lo que nos pasa. Nos sentamos y dijimos, mirá, así no podemos seguir y bueno, y ya está. luego vos le pedís el divorcio. Sí. ¿Y qué pasó? Y se armó un caos. Para mí, fue, yo lo defino como un tsunami. Fue un tsunami. ¿Él se enojó? Sí, él se enojó. Y mucho. ¿Qué es mucho? Mucho. Mucho es mucho. ¿Hubo versiones. Sí, yo he vivido situaciones. Vamos a decirle situaciones violentas. Uh -huh. Sí, he vivido situaciones Violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? Les juro, estoy sorprendido, completamente sorprendido Por todas esas cosas que dijo Fer No entiendo qué es lo que está buscando con esto Yo soy una persona de bien, de bien Y durante toda mi vida fui por la línea del bien Y de hacer las cosas como se deben Así que yo no, no, no voy a permitir que se Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿acaba de comenzar una guerra furiosa entre Callejón y Idioto? ¿Quién miente y quién tiene razón? Qué lindo cómo empezaba este video, ¿no? Con horas tan felices entre Callejón y Ricky oh. Idioto cuando daban el sí después de ya unos cuantos años de noviazgo en su relación. Vamos a ampliar la información con Cora de Barbier. Manipulación... Acoso verbal e intimidación es lo que habría sufrido María Fernanda Callejón en este último tiempo junto a quien es el padre de su hija. Ayer eh, la doctora Marcovecchio Marco decía que no había una denuncia formal ante la justicia. Yo diría que esperen, que van a pasar cosas en los próximos días. Y el tema es que María Fernanda trabajó hace más de 40 años. En el medio y te digo que no tiene nada a su nombre. ¡Epa! Y esto me hace recordar a Julieta Prandi y el Calvario que vivió y que vive para tratar de recuperar alguno de los bienes que ella con tanto sacrificio pudo comprar en su momento. Hay una casa en un barrio privado, un barrio cerrado de zona norte, hay una camioneta y las dos cosas estarían a nombre de Ricky. Esa casa se compró a través de un crédito que fueron pagando los dos, todavía no está 100% este, saldado y la realidad es que el boleto de compra-venta a la hora de firmarlo, él se habría declarado en condición de soltero y no de casado. ¿De qué fecha es el boleto, sabemos? O sea, si es cuando estaban no hace... casados... Sí, sí, sí. Si es cuando estaban casados... Exactamente. Es un por eso conjugal. es algo que llama la atención. Sí. Y por otro lado, también lo que le habrían dicho a María Fernanda Callejón para poner todo a nombre de quien era eh, su pareja, era hay que tener cuidado, viste que a sigue a los famosos te pueden seguir de cerca, ¿para qué comprometerte? Cuidemos, cuide... A ver, voy a cuidarte. Y al parecer, de esa manera fueron ponen, poniendo los bienes a nombre de él. De él. Ah. María Fernanda está pasando, según la información que yo tengo, un momento muy delicado, sí. de mucha angustia, sí. porque no tiene nada a su nombre, repito, tras 40 años de trabajar interrumpidamente. Sí. Eh, y por otro lado está el tema de la cuota alimentaria. Durante un año solamente habría aportado, Riquidioto. Dos cuotas de 45 mil pesos, provisoriamente, porque es lo que había puesto el juez de manera provisoria. Dos cuotas. Hay una sí. cuenta judicial donde ingresaron dos cuotas. Al parecer, al parecer también habrían eh, ingresado dos cuotas más, pero no se vieron impactadas. ¿Qué es lo que sí. sucede? María Fernanda cambió de abogados recientemente. bien mm. Y le han pedido permiso al juez, los nuevos abogados, para tener acceso al expediente.